Los hermanos Elvin Manuel Rosario y Edwin Rosario se presentaron este martes ante la Policía Nacional para denunciar que el joven identificado como Joelvin Elvin intentó agredirlo no logrando su cometido. Manifestaron que la situación puede llegar a mayores si las autoridades no intervienen. De la, de Cuava, y cuando veníamos bajando, en la tienda del mago uno jalaba un cuchillo, entonces el hermano mío se desmonta y cuando va para arriba le jalo el cuchillo, le jalo el cuchillo sale corriendo, entonces el otro viene a hacerle frente. El hermano mío le tiró una puñalada, nos vamos tranquilos, yo me lo llevo, ¿no es verdad? Cuando llegamos a la casa, yo con un carro, con el papá y con dos gente más, y nos entran a tiro llevando a la casa ahí mismo. Entonces nosotros vinimos con la querella y el doctor hizo daño, nos mandaban para arriba, fuimos al hospital, nos médico, entonces ahora lo traen aquí y ahora nos dejan pasar porque bien que pasar por acá. Según afirmación de los denunciantes, todo viene por el robo de un teléfono. ¿Teléfono? Yo le dejé un teléfono una vez, y sí. me, me metió preso. No se metió por el teléfono. Se me metió por el teléfono, pues yo rayándomelo. Nah, cuando yo bajo, es lo que me dice, cuando sale, me tuviste que devolver mi teléfono y como quiera te voy a dar problemas. Con el que yo tuve el problema ayer, con el que me jalé el cuchillo fue el, el muchacho del teléfono, se llama Murphy de los Santos. ¿Ese andaba manejando el carro? Él se andaba manejando el carro. El papá se llama Niño, trabaja en el mercado y es mi moya. Y hay un tío de él también que se llama Chichilo. Chichilo o se llama, tiene un colmado de unos chiripos allá arriba, que me jaló un cuchillo allá también, en el frente de mi casa. ¿A quién tú responsabilizas entonces? A Joaquín. Yo, yo, a, yo a Y a Niño. Acudieron a la fiscalía para presentar formal denuncia. Exigen el arma de fuego con la cual tirotearon la vivienda aparezca. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.